Los felicito. Si todavía no lo he hecho, aún pueden hacerlo. Se otorga una insignia a quienes envían en primer lugar el texto argumentativo. En esta ocasión la obtuvo Marina. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 3 se otorgó a Marcela. Muchas felicidades. Tres estudiantes participaron en la corrección del texto. Marcela respondió primero. Muy bien.